He cruzado todos los mares, he posado en cada continente. He encontrado maravillas, pero Birgit superó a las maravillas. Todas tienen un nombre, yo las llamo a todas Birgit, porque todas te asemejan, porque todas brillan por ti. Esta estrella apareció un buen día, en el cielo de un ascensor que subía. Se abrió la puerta cuando se cerraba, y de pronto apareció un hada. He cruzado todos los mares, he posado cada continente, he encontrado maravillas. Pero Birgit superó a las estrellas. No conozco ni su piel ni su alma Solo puedo decir que produce calma Deslumbraba en su elegancia De ella surgía una bella fragancia He dibujado una línea que nunca voy a cruzar algo así no volverá a surgir, era una estrella llamada Virgit. He cruzado todos los mares, he posado en cada continente, he encontrado maravillas, pero Virgit superó esas maravillas. He cruzado todos los mares He posado en cada continente He encontrado maravillas Pero Virgit superó esas maravillas